Vivimos en un mundo el cual se lleva una vida bastante rápida y muchas de las veces nos dejamos llevar en la vida y no nos fijamos en la complejidad de las cosas, una cosa es lo que nuestros ojos alcanzaban a ver y otra totalmente diferente es el mundo microscópico, por esta razón hoy les traigo tomas desde el microscopio que no creerás que son ciertas. Bienvenidos a la comunidad Tatops, comenzamos. La lengua bajo el microscopio luce realmente increíble. Sinceramente yo me imaginaba que cada grano de arena se vería igual, pero en realidad goza de diversos minerales y figuras. Si creías que los mosquitos eran feos, espera que los veas de cerca. El caparazón de un caracol parece una fortaleza. Así se ven las caries, ahora entiendo por qué duelen tanto. Nunca imaginé que se viera tan interesante la clorofila bajo un microscopio. Bastante curiosa la diferencia entre azúcar morena y azúcar refinada. Hilo dental usado, sí, efectivamente, eso morado es sarro o residuos de comida. Las larvas son asquerosas, pero sinceramente me dieron bastante risa a sus ojos. Los ojos se ven impresionantes, es una excelente imagen. Las pestañas lucen como si fueran pasto de cancha de fútbol. Y sí, efectivamente, estos son monstruos que viven en las pestañas. La sal parecen unos bombones y la pimienta luce como unas rocas. Las alas de mariposa se ven realmente increíbles como si fueran de porcelana. No cabe duda que la naturaleza es hermosa. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos el próximo video.